Sigue sí, amor, yo sé que te va a caer muy bien mamá. Espere, espere. En esta casa nadie ayuda Y usted que es mujer, no quiere mover un dedo Ay, sí, Ay amor, yo me siento como Charlie Entrando a la fábrica de chocolates Así ah, mira, un un lumpo ¡Ay amor! ¿Qué pasa, idiota? ¿Qué pasó? ¿Qué me está molestando a la niña? ¡Que no me anden cuca? No, buenas Buenas, buenas, no me la moleste hombre Que usted sí es todo delicado bueno. y... ¿Y quién es esta? ¿Esta? Mamá, le presentó a mi novia ¡Ay Dios mío! ¿Novia? Señora ¿está bien? Mucho gusto Niña Encantada ¿Qué le pasó? La encantaste ¡Desencantada! Ay, gracias ¿Y esta es la que trajo la semana pasada? ¿Perdón? Es molestando, ah, manita Sí, es que ella es así toda chistosa <risa> Venga, ¿y a usted no le da frío andando así en Brasil? ¡Es un top! ¿Y usted no tiene calor con ese saco viejo? Ah, no, porque los rotos le dan ventilación. ¿Qué? ¿Qué? ¡Es un chiste! ¡Es que yo también soy payasita! <risa> bueno, cuénteme ¿Y usted ¿Yo? dónde vive? Yo vivo por allá ¿Cuántos años tiene? Estudia, trabaja, casada, soltera, divorciada, ¿Cómo? viuda, tiene hijos ¡Ay, pero ¿cuál respondo? Sí, porque es que uno de madre no quiere que su hijo se meta con una cualquiera Por ahí que quién sabe qué mañas tenga y con cuántos hombres haya revolcado Aunque no estoy diciendo que usted sea una de esas, ¿no? Sino que uno se preocupa Sí, tranquila, no se preocupe Ay, amor, yo me siento como indispuesta, como incómoda Yo creo que me voy, más bien ¿Quieres que nos vayamos? ¡No, señor! ¡Que usted no me sale! Necesito para unas cosas aquí en la casa. Ah, entonces me vas a dejar ir sola. Tengo que acompañarla. ¿Tienes? Tienes que morirse. Si aquí la obligación la tienes conmigo, porque usted primero tuvo mamá y luego novia. Y me disculpa, señorita, no es nada personal. Entonces, te vas a quedar aquí con tu mamita. Y me disculpa, no es nada personal. Entonces. Mire, haga lo que se le dé la gana. Escoges a mí o terminamos. Haga lo que se le dé la gana y mira. <ríe> Compartan y toquen la campanita para que la aplicación les avise cuando hay nuevo video O si no, dejo de pagar el internet Se tienen que suscribir poniendo el dedo aquí si están en YouTube O no vuelvo a dejar que él suba videos Bueno, y entonces, ¿qué decidió? ¿Se va con esta o se queda conmigo? Que le doy todo ¡Ah! ¡Oíganla! Es que yo sí lo doy todo Usted solo le dio teta, yo sí le doy el resto ¿Cierto, mi amor? ¡Uy, destaco. Sí.